Bueno, y si yo quiero embeber, es decir, insertar este mapa en mi nota, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, es fácil. Primero tenemos que ir a esta opción que dice compartir. Y ven que dice restringido. Bueno, tenemos que cambiar eso. ¿Ven? Y cliqueamos ahí y es cualquier usuario con el enlace. Listo. Le damos listo. Nos vamos de ahí. Creo que ahí lo pudimos hacer. Y ahora vamos acá a estos tres puntitos verticales. Y ponemos insertar en mi sitio web y debería darme un código. Maravilloso. ¿Ven? Copiamos eso y lo pegamos como cualquier visualización interactiva que estuvimos trabajando. Aceptamos. ¿Vieron? Súper fácil. Bueno, espero que estén bien. De salud, de ánimo, como siempre dejen de hacérmelo llegar por favor estuve viendo sus trabajos están muy buenos y las los les felicito mucho gracias por por la dedicación y el esfuerzo sé que no es fácil no es fácil para nadie pero ustedes llevan la peor parte sin duda bueno un saludo